EL BOOM DE LAS REDES SOCIALES Hola, soy Carlota de ONIAD, eres Community Manager, ¿gestionas tú las redes sociales de una empresa? Redoble de tambores En este vídeo aprenderás cuatro estrategias top, cómo medirlas y KPIs e indicadores de rendimiento para saber cómo funcionan, ¡no te lo pierdas! Puedes sacarle el máximo partido a tus redes sociales con estas estrategias. Primera estrategia: branding. ¿Qué es el branding? El branding consiste en hacer marca. ¿Quieres saber cómo hacerlo? No te preocupes. Dentro vídeo. Este es el ejemplo que quería enseñaros. Google nos eligió como una de las mejores startups del mundo y teníamos que contarlo. Así que lo que hicimos fue, en primer lugar, una llamada de atención. Así, cuando la gente lo vea, se interesaría al instante. Además, aprovechamos el botón de ver más para dejar a la gente con cierta intriga para que hicieran clic. Y subimos un vídeo en nativo. Es decir, directamente a LinkedIn sin sacar a nadie de la plataforma. Cuando hicimos clic en ver más, ya empezamos con la parte emocional, nos han visitado para conocer a nuestro equipo y, sobre todo, importante, pedir opiniones. ¿Y por qué es tan importante? Porque así conseguimos que la gente interactúe con el contenido y mencionamos a personas y empresas para que les saliera la notificación y lo recomendaran. ¿Cuál fue el impacto que conseguimos? 202 recomendaciones y nada más y nada menos que 20 comentarios. ¡Espectacular! ¡Hey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de Oniad. ¡Inscríbete ya! Tienes que transmitir la identidad de tu empresa, los valores y todo lo que quieras que el público piense cuando les venga a la cabeza a tu marca. Segunda estrategia, tráfico y leads. Tienes que identificar las motivaciones, las necesidades y los problemas de tus consumidores. Así, a través de las publicaciones en tus redes sociales, podrás darles respuesta. Os traigo un ejemplo de una empresa que ha conseguido cumplir con todos estos requisitos. ¡Dentro vídeo! Este es un claro ejemplo de cómo atacar a las necesidades de los clientes. Todo Césped es una empresa de césped artificial y en su Facebook publicó una foto del antes y el después, que es una llamada a la atención bestial. Si lo pensáis, las personas instalan césped artificial en su jardín para olvidarse del mantenimiento. Y en estas dos frases, tu jardín siempre verde. Y di adiós al mantenimiento y disfruta de tu tiempo. Han atacado perfectamente a las motivaciones y necesidades de sus clientes. Pero es que además, para terminar, si quieres presupuesto y muestras gratis, pon un comentario. Esto es brutal para captar leads. Y fijaros bien, han puesto aquí un enlace que al hacer clic lleva directo a la página web. Y voilà, tres razones para renovar tu jardín después de verano. 3. Engagement. Tienes que crear comunidad. Los que mejor saben hacerlo son los influencers. Sigue a María Pombo y a Kiara Ferragni. Son personas que tienen cientos de miles, incluso millones de seguidores. Algo estarán haciendo bien, ¿sí o no? En cambio, si llevas redes sociales de empresa y eres un community manager top, tienes que seguir a Airhopping. Consiguen crear comunidad a través de su cuenta de Instagram y es realmente espectacular cómo lo hacen. De ahí, puedes inspirarte con cómo suben sus historias y las publicaciones que hacen. Mira. Y aquí estamos, en el Instagram de Airhopping. Vamos a ver sus historias. Hermanos, estos días el mundo se divide en tres tipos de personas. Los que están de Airhopping y nos están dando envidia. Los que se van de Airhopping ya de ya, pero ya de ya. Así es como consiguen crear comunidad. Además comparten historias de sus seguidores. Es que esto es bestial. No solo crear contenido, sino escuchar lo que tus seguidores necesitan. Hacerles sentir que forman parte de tu comunidad. Es importantísimo. Para crear engagement en tus redes sociales es indispensable que interactúes con tus seguidores. Al final de este vídeo que hicimos sobre SEO, dije que si cualquier persona tenía una duda, pregunta o querían que hablasen sobre un tema en concreto, que por favor nos lo pusieran por comentarios o que nos lo hicieran saber. Y efectivamente, eso pasó. Uno de nuestros seguidores nos comentó y nos hizo varias propuestas de vídeo que luego, sin duda, las llevamos a cabo. Esta es la clave, no solo difundir contenido, sino darle el valor que tiene y asegurar que cumple con las expectativas de los seguidores que tienes y esa recomendación de contenido me llevó a hacer un vídeo siguiendo la estrategia que me había pedido el seguidor como veis le etiqueté diciendo lo prometido es deuda el vídeo de link building que nos sugeriste espero que te ayude con tu estrategia así podrás crear una comunidad fiel ya que les escuchas estás atento a todas sus sugerencias y propuestas e intentas darles respuesta y por último, la cuarta estrategia. Yo la llamo conexión con el mercado 24-7. ¿En qué consiste? Muy sencillo tienes que saber en todo momento qué es lo que pasa en tu sector qué es lo que hace tu competencia y qué es lo que demandan tus clientes para ello utiliza herramientas como feedly para ver las tendencias Metricool para analizar la competencia y por supuesto sigue hashtags en twitter en instagram y mira qué tipo de publicaciones hacen cuando hablan de la misma temática de la que trabaja tu empresa truco extra Apúntate en un calendario todos los eventos que haya, por ejemplo, de marketing digital. Identifica qué hashtags se están moviendo en ese evento y, por supuesto, publica con él. Así conseguirás que todas las personas que han asistido tengan el impacto de tu marca. Por último, os voy a dar cuatro KPIs clave que tenéis que vigilar sí o sí para saber si vuestra estrategia está funcionando bien o no. El primero, el número de seguidores de vuestras redes sociales. El segundo, el tráfico. Tenéis que saber cuántas personas acceden a vuestra página web. El tercero, las conversiones. De todas esas personas que entran en vuestra web, cuántas contactan con vosotros. Y por último, el cuarto, analizad muy bien las estadísticas de cada una de vuestras redes sociales. Las interacciones, el número de comentarios y cómo están funcionando vuestras publicaciones. Amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Déjanos un comentario con las temáticas que quieres que tratemos en los próximos vídeos y, por supuesto, ¡suscríbete!